Ya está nuestra compañera, que es eh, nada más y nada menos que Marta Mamani, que nos va a hablar de buena, siempre de buena energía, de todo lo que tiene que ver. Pero antes la saludo. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día. Buen día, Carlitos. ¿Cómo está? ¿Cómo está toda La audiencia de LB7, acá arrancando con muy buena onda y buena energía, por supuesto. Así ¿Cómo? como tiene que ser, como hacemos bien los deberes siempre, sí. ¿verdad? Todos, sí. todos. Y, y bueno, y algo muy, muy importante, diría yo que a veces... Nosotros mismos bloqueamos nuestras energías y no sabemos cómo después salir de todo esto. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial y a yo ver. diría que es al 100% de, de importancia en nuestro hogar, ¿sí? Porque no vamos a hablar del Feng Shui, pero el Feng Shui es, es una técnica oriental, bueno basado en cómo armonizar nuestros ambientes, o sea, cómo sí. vamos a desbloquear, sería cómo desbloquear nuestra habitación, que es el lugar más importante de la casa, o sea, es el lugar de descanso donde yo tengo que estar bien, salir con buena energía, levantarme bien con el pie derecho y así, bueno, sé mi cargado de energía, pero ¿qué pasa?, a veces, no sé si a usted le pasó, pero a muchas ver. veces llega al cuarto y siente como esa mala vibra, como que después quiere dormir y no puede, dar vuelta por un lado para otro y, y no puede descansar, ¿sí? Y al otro día, ¿qué pasa? O sea, logra dormir dos o tres horas o a veces nada y ya suena el despertador y bueno, y hay que salir nuevamente a trabajar. Pero, ¿qué pasó? O sea, no puede descansar, ¿por qué? Muchas veces nos, nos eh, hacemos esa pregunta y decimos, pero ¿por qué nos pasa esto? No sé si a usted le pasó, Carlitos, alguna sí, vez. Sí, eh, suele pasar eso, de, de no poder descansar bien y bueno, y te levantás de, de, bastante mal, ¿no? Claro, y después salimos al otro día y claro. bueno, todos cansados, todo, y, y viene alguien y nos pregunta algo. No, pero sí, así, bueno, estamos todos llenos de mala onda, ¿sí? Bueno, ¿Pero eso por qué pasa? Porque nosotros mismos estamos bloqueando el, el ambiente más importante del hogar, que sería nuestro cuarto, ¿sí? Y hay cosas que nos bloquean que son cosas materiales, que nos están bloqueando ese paso de energía, como siempre decimos, tenemos que mantener, abrir, dejar de, la entrada del sol, el aire, o sea que, que esas energías circulen, pero... Si vamos a abrir nuestro placar... ¿Cómo? Pero cómo, nuestro hago, Marta, también para, ¿cómo hago, Marta, también para mejorar ese ambiente, no? Donde por ahí la energía, como decís vos, está un poco hoy dura. Claro, bueno, tenemos que empezar a revisar qué es lo que hay en nuestro cuarto. Sí. O sea, primero y principal, vamos, nos vamos al placar. ¿Qué es lo que tenemos ahí Uf, en esos qué... cajones? A ver, sí, sí, señor, no. señora... Vaya, vaya en este momento sí. y abre este, este cajoncito. No, están es un desastre. Ahí todos. A ver, Carlitos, vamos desastre. mostrando este cajón que usted tiene ahí en el ropero en el o en el placar. Y, y bueno, ¿qué encontramos? Nos encontramos con, primero principal, papeles de añares. O sea, que están ahí guardados. Eh, muchas veces papeles judiciales, papeles de boletas. ¿Quién no guarda boletas? Que, bueno, ya están pagadas de años, pero están ahí, están revistas. Claro. Revistas de, de personajes que ya, ya son de la historia y Claro, todo ya pasó. Claro, entonces son cosas que nos van bloqueando ese ambiente. O sea, no es bueno tener... Vamos vamos a hacer una lista, más o menos en papel y lapicera para anotar. ¿Por qué? Porque... Tenemos que empezar a sacar, muchas veces tiende la gente a acumular, a acumular cosas que no nos sirven. O sea, eh, están de más en nuestro cuarto, en nuestra vida, en todo. Y ¿Sí? entonces empecemos a depurar ese ambiente. Bueno, nos vamos primero al placar, al roperito, a, a el lugar donde tengamos todo, todas las cosas. O sea, vamos a revisar primero eso. Papeles. Sacar todo papeles viejos, que ya sean, eh, más que todo, cuando sean cosas judiciales, cuando vengan de, de algo, intervención de abogados y todo eso, no, eso no debo tener en el cuarto, debo sacarlo, Andrea. lo puedo poner en una cajita y lo puedo dejar en otro ambiente, pero no donde voy a descansar, okay. ¿sí? Porque eso no me sirve, me está trabando todo, ¿sí? Después, bueno... ¿Qué tengo que hacer? Eh, medicamentos. A veces guardamos medicamentos que no consumimos, que no tomamos, y decimos, no, por esto quizás me sirve para darle a tal persona. Bueno, si tengo que regalar algo que esté en buen estado, siempre lo regalo. Uh -huh. sí Pero no lo voy acumulando. Los medicamentos a veces pueden estar vencidos y todo eso. Yo los sigo teniendo en el cuarto y bueno, eso no me sirve. O sea, son cosas que saco. Vos decís Porque que todo... Vos decís que todas estas cosas que, que mencionás, que puedo tener en el cuarto, ya o sea, sea medicación vencida o papeles de juicio, ese tipo de cuestiones, hay que sacarlo de la habitación. Guardarlo claro. en otro lugar. Sí, sí, lo puedo okay. poner en otro lugar donde... Eh, al Siempre tenemos un lugar donde guardamos todas las cosas. Sí. o Como quizás, que está cargado de energía eh, eso. Claro, porque, uh -huh. es porque eso viene... Supongo, si yo tengo papeles judiciales donde hubo... Intervención de abogado, juicio, o, o directamente alguna demanda o algo policial o todo eso que a veces por ahí uno sufre algún al, algo que, que que le pasa y bueno tiene que ir a la policía interviene una denuncia un robo algo y bueno vengo y lo guardo o muchas veces la gente eh, guarda cosas abajo del colchón también eso también claro. o sea tenemos que sacar por ahí, nosotros creemos que son cosas que hay que proteger y que tenemos que guardarlas bien y la ponemos, vamos y ponemos bajo del colchón, o sea, okay. donde dormimos. ¿Y qué pasa? Eso nos bloquea las energías y no nos deja descansar. Uh -huh. eh, Prohibido tener maquillajes que ya sean de la prehistoria más o menos, ah, que okay. te van pasando y Giselle, pasando. Giselle y Brizuela, que... ¿estás anotando? ¿Vos estás Giselle Brizuela con nosotros en la puesta en el aire de musicalización? <risa> está tomando nota de todo, ¿eh? Ah, sí, le es muy prolija. Uh -huh. Sí, sí. Bien. Y bueno, sacamos maquillaje, perfume, todas esas cosas que, que ya no utilizamos y que por ahí le podría servir a otras personas. Sí. Pero eso sí, remarco especialmente, no regalar cosas que ya estén vencidas, que no... Que otra persona, que yo crea que a otra persona le vaya a servir, pero si yo o sea si yo no las uso es por algo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si a mí no me sirve y veo que ya está vencido, no hay que regalarlo, directamente saco y tiro, ¿sí? Vamos con la ropa, o sea, esto también es muy importante, o sea, yo puedo tener eh, ropa muy, digamos ya, un poco gastada, pero no sí. tener ropa que esté rota, ¿sí? Si no, si no está arreglada y todo eso, eh, bueno, pero así, que esté muy, muy descuidada, ya no, ya voy sacando. O sea, porque okay. muchas veces uno dice, esta gemerita viejita me sirve para dormir, ¿o no? Lo que esté ropa rota, sacarlo, sacarlo automáticamente. Claro. okay Sí, sacarlo y, y no regalárselo. Cuando esté así, no hay que regalar. Ah, ¿Por bueno. qué? Porque tenemos que regalar una algo que a la otra persona le sirva, ¿no? Algo sí. que, re, bueno, esto no me sirve, seguro que no, no. Bueno, eso, eso no, porque estamos regalando mala energía. Okay. Y eso, todo lo que uno da, vuelve. Sí, bien, acá, acá 50... para Marta, que acá sí. nos mandan una foto de dos cafés. Eh, con ¿Qué están comiendo? Uy, qué rico. <risa> eh, <risa> ya viste, quiero comer. Dice, hola, buen día. Eh, un gustazo volver a escucharlos aquí, tomando nota de todo para armonizar el hogar. Exactamente, muy bien, muy bien a la gente que que está ahí, uh -huh. al pie de la letra. Y sí. tengo mucha gente que está siempre al pie de la letra con todas las cosas. Algo muy importante... Está comiendo y rosquete. Suelo eh. ver... sí. está, Ay, está está los ro rosquete, rosquete con cafecito. Qué rico. Yo también quiero, así que estamos esperando acá. Uh -huh. <ríe> eh, una cosa muy importante que suelo ver siempre, siempre en los hogares, los relojes. ¿Ustedes les pasó de ver algún reloj en la pared que no funciona? Sí, sí, en casa. <ríe> seguramente me va a decir que sí. En bueno, casa. Eso, sí, bueno, eso <risa> lo tengo que, o, o tiene que andar o lo sí. tengo que sacar. Wow. Sí, o sea, no hay otra. ¿Por qué? Porque eso me detuvo el tiempo en la historia. O sea, me detuvo en cuánto, en... Es tiempo pasado. O es sea, tiempo que no está en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que ese reloj funcione okay. y que siempre, siempre vaya hacia adelante. No, no dejar que el reloj esté parado. Y si tengo en algún cajoncito, en algún reloj así de, de mano, digamos que esté ahí, que ya no lo use, sí. no. O sea, si no funciona, sacarlo, sacarlo directamente o, por lo menos, si no queremos tirarlo, sacarlo de la casa directamente, sacarlo del cuarto. Sí, porque eso eso me está estancando totalmente. Después qué más. Bueno, los relojes es algo muy muy importante. ¿Por qué? Porque bloquea el tiempo, bloquea todo toda la energía, ¿A Dios mío? Eh, lo que yo quiera realizar. Sí. Otra cosa muy importante que solemos hacer es a la noche o a la hora que vamos a descansar ¿Qué hacemos, nos sacamos los los calzados y los dejamos abajo de la cama. Sí. No no no. O sea, ah, no son como no yo. Hacer. Yo antes de entrar a la casa ya lo tiré por aquí lado, el calzado. Después, <risa> le después, después a la mañana tengo que andar buscando. Y está bien. Sí. Bueno, los zapatos, ¿qué, ¿qué pasa con los zapatos? O sea, los zapatos son, o las zapatillas, o lo que nosotros usemos a diario, ¿qué pasa? Salimos, caminamos, nos encontramos con personas, eh, tomamos energías, de, por todos lados, ¿verdad? Volvemos a nuestro hogar, eh, nos vamos a la habitación a descansar ya, y bueno, tiramos zapatos, zapatillas, abajo de la cama. Ok, bueno, sí. eso es lo que, uno, que hacemos atrás. mal. Claro, uh -huh. no, yo a eso lo tengo que dejar lejos de la cama, perfecto ¿sí? Y no abajo de la cama, o por lo menos al costado, pero no abajo, nunca sí. abajo de la cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me, me traba todas las energías, y bueno... La, la se le dice que tengo que sacar, eh, porque eso desbloquea total, o sea bloquea totalmente el ambiente. Sí. A mí foto me... de personas acá, acá, fallecidas. Si sí, acá me nos preguntan, es... ah, foto de personas fallecidas, para, acá nos manda, ¿será verdad que no hay que tener muchos cuadros? pregunta. Y acá me mandan un montón <risa> bueno. de cuadros hermosos, cuadros hermosos que sí. me imagino que debe ser el artista de la casa, que a mí me encantan los cuadros, sí. yo soy muy me, me gustan mucho, y es más, tengo cuadros en casa de amigos. Viste, amigo, regalado particularmente a mí. Entonces los tengo ahí, ¿viste? un recuerdo. A veces uh -huh. me dicen, ¿para qué corno tenés eso? Es un amigo, es un amigo y además es arte. Mira, me fascina a mí el arte. Claro, es arte. O sea, hay uh -huh. que valorar el, el arte. Pero bueno, en el caso del Acá estamos hablando únicamente de sí. la habitación. Ah, o sea, y, de, lugar de y de descanso. fotos de personas fallecidas, dijiste. La, sí, las fotos de personas fallecidas. Uh -huh. O sea, yo puedo uh -huh. querer amar a esa persona, pero... Eh, por una cuestión de respeto y todo eso, sí. sí, bueno, mucha gente lo tiene en el cuarto, pero es preferible sacarlo y, y hacer como un altar, o sea, preparar, como siempre he dicho, una mesita, un altar, Bien. y ahí tener las fotos de esos recuerdos. Personas pero no en, el, no en el cuarto. Todo eso. Pero no dentro del cuarto. Okay. Y en cuanto a los cuadros, tampoco. Uh -huh. o sea, yo tengo que tener un ambiente armónico, ¿sí? Donde Uy, no yo esté cargado de Tengo cuadros en la habitación, o, voy a tener que sacar. Bueno, puedo tener uno así, sí. pero no no muy, muy cargado de cosas. ¿Por qué? Porque eso bloquea las energías, ¿sí? Ah, con razón. Las, dijimos las fotos de personas fallecidas, mm. fotos de las exparejas. O sea, oh, gente que no, no, <risa> no, no de la expareja. Gente que es de mi parte, sí. de mi pasado, o sea, no puede estar presente acá en el lugar de descanso donde yo tengo que dormir, tengo que descansar, o sea, no, okay. no, no. Gente del pasado fuera de la habitación. Chau. Eh, y bueno, eso es lo más importante. Después, sí, algo así más o menos. Eh, las cosas, a veces llevamos cosas, comida al cuarto. Oh, Entonces, no, puedo, no me digas que no podemos comer en la habitación, no. <risa> Totalmente prohibido. No. O sea, llevar el platito, Después, bueno, ya me da pereza llevarlo a la cocina, lo dejo ahí, el plato sucio, lo lavo al otro día. Bueno, Chávez no, Chaves no. tiene toda la habitación <ríe> llena de comida alrededor de la cama. Ah, bueno, Un entonces, Martín, Martín, sí. a sacar todo eso para desbloquear las energías del cuarto. Se levanta de noche sí. y lleva la comida. <ríe> mm. No, por lo menos, bueno, no, tratemos, sí, en lo posible de no comer en la habitación. Bien. Bien. eso eso es muy importante ¿Escuchaste no, a Martín? Y, y escuchen eh, sobre todo algo muy muy importante no tener cuchillos en la habitación no, o sea, con, elementos cortantes cómo, cómo desarmo la, la, la, la ¿Eh? lámpara de la luz no el cuchillo no debe estar en la habitación sí uh -huh. bueno. tengo que sacar tenerlo en otro lugar o sea eso está prohibido por qué porque es energía de corte o sea yo estoy cortando mis energías positivas Mira. Con estos elementos, ¿sí? Eh, todo lo que sea cortante, no, no debe estar en el cuarto. Okay. Y bueno, cuando vamos a comer también dejamos tenedor, cuchillo, eso, no. De, a partir de hoy, a sacar todo, todo esto de, oh, de la habitación. Bueno. ¿Por qué? Porque es un lugar de descanso, donde yo debo relajarme, donde debo si yo tengo, ¿Y Si yo tengo encargo. en mi habitación eh, mi, mi, mi armado, como mi oficinita también al costado, ¿qué hacemos ahí? Me van a rajar con la y oficina bueno. por otro lado Olvídate, ya está La oficinita sí. al costado No No, me rajaron, te dije, ah, te dije. Así, así le, le van a decir, no. caritos ¿Por qué? Porque la oficina que usted tiene La va a tener que trasladar a no. otro lado Para que fluyan mejor las energías ¿Por qué hablas bueno. así? Bueno, qué va a ser bueno, no no sí, tipo, bueno es un consejo es que Te consejo digo la verdad, me... yo tenía un escritorio sí. a la punta sí. de, la, de la habitación Ya me lo volaron, así que tenés razón Ya me lo volaron Me volaron con el escritorio y todo Bueno, eh, ah, bueno. aquellos que están sí. escuchando Y que quieran saber un poco más De cómo armonizar, cómo tener esta energía Te pueden encontrar en Facebook Sí, así es, como Buenas Energías con Marta Mamani, así me encuentran en la página, pueden poner me gusta, y bueno, ahí voy a saber quiénes son realmente la gente que me va siguiendo, a quién le gusta lo que yo hago, que tiren ideas, consejos, eh, dudas que tengan sobre todas las cosas que siempre lo están haciendo, agradecer especialmente a cada uno de los oyentes que a diario a diario me están preguntando cosas eh, y eso nota de, de la importancia que tenemos de estar mejor o sea bien. de cada día transmitir buena energía ¿por qué? porque estamos en este mundo para eso estamos acá para vibrar en positivo no no vamos con mala vibra ni nada de esto entonces empecemos a cambiar y empecemos que desde nuestro interior y también en el ambiente que nos rodea sí bien, bien. así que bueno, no sé si tengo tiempo de decirle algunos tips de lo que sí debo tener, o ya no, Uf. o seguimos otro día. Hacemos un dos tips, por favor. Bien. ¿Qué debo tener bajo de la cama, como dijimos? Sí. Un vaso con agua. Es muy importante una vez a la semana cambiar un vasito con agua abajo de la cama, ¿sí? Bien. ¿Eso por qué? Porque eso, eso me, me saca todas las energías malas, yo lo tengo que tirar siempre en el inodoro y que se vaya... Okay. lejos que se bacha. ¿Sí? Y después eh, poner también un limón, como dijimos siempre también, sí. un limón cortado en cruz, en un platito, y eso renovarlo cada siete días. Bien. Y lo puedo tener abajo de la cama o en una mesita al costado. Y después, hay... cuando ya pasó la semana, que se bacha. Claro. A veces suele suceder y que la gente me pregunta mucho que al segundo día se pone muy feo. Sí. ¿Qué va hacer? Sacar y tirar. Uy, cuánta lejos, energía sea, negativa. Mmm. Porque... Claro, o sea, me está absorbiendo todo, entonces no, que tenemos que sacar y renovar, Bien. renovar, que se salga, que se vaya, fuera, fuera, que todo tengo vaya. que sacar fuera de, de mi habitación, todo lo negativo, ¿sí? Bien. Y esos serían, bueno, los dos tips más importantes que podemos agregar para sentirnos mejor, para vibrar mejor en nuestra habitación, y es donde salimos al mundo a triunfar, Bien. ¿sí? Así que, así lo vamos a ver, tenemos que salir a triunfar, y tenemos que todos somos eh, ganadores, todos... Tenemos cualidades para salir y estar mucho mejor. ¿sí? Así que no nos tiremos abajo, no, no, no, no, no pasamos diciendo por la vida, no, pero yo haciéndonos no. No. la víctima, no. No, no. Somos ganadores. Víctima ¿sí? a nadie, dijo Maradona. No, victimizarse no, no. ya no existe ¿sí? eso. Fortaleza para todos. Marta, Marta Mamani, eh, eh, buenas energías con Marta Mamani. Así la encuentran en Facebook. Marta, te mandamos un beso gigante. Gracias por esta, esta data de buena energía en el día de hoy. Muchas gracias y un saludo muy especial a toda la audiencia y gracias por tanto cariño y bueno, saben que estoy acá para cualquier duda, se comunican conmigo, ¿sí? Les mando yeah. un beso gigante y que tengan una excelente tarde, llena yeah. de energías positivas.